Hola, hola, hola, hola queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora estés escuchando este video. Bueno, eh, clase 242. Eh, hoy vamos a ver ah, el, eh, las palabras claves y vamos a formar una oración con eso, una frase para el sol. En tauro... En la casa 6 y esa casa 6 en Tauro. Y después vamos a ver, por supuesto, el sol en Tauro, el sol en Tauro, en la casa 12 y esa casa 12 en Tauro. Pero bueno, vamos a empezar por el principio y el principio tiene que ver con que me presente. Yo soy Marcelo Cheiro Díaz, astrólogo. Ya me conoces. Esta es la clase 242. ¿Qué te voy a decir? Si no estás suscrito a este canal y te gusta el contenido que encontrás en este canal, que es de astrología, que es para que aprendas gratuitamente astrología, para que puedas convertirte en astrólogo, en poder hacer tus propias interpretaciones astrológicas. Entonces... Suscríbete al canal, dale like al video, eh, activa el algoritmo de YouTube, que a mí me ayuda muchísimo y a vos no te cuesta nada hacerlo. Dale click a la campanita también. Y te invito a que te sumes a nuestro grupo de Telegram. Acá arriba lo tenés, no sé si se ve muy bien después le voy a cambiar los colores para que se vea un poco mejor eh, t.me barra curso de astrología, todo junto si tenés telegram, te bajás el telegram, está buenísimo pones curso de astrología, ahí te unís a nuestra comunidad somos más de 600 miembros en la comunidad de, eh, de curso de astrología ...y todos los días estamos hablando de astrología... ...que es la manera más fácil de aprender astrología... ...y también te invito a que te sumes a nuestra web... ...patagoniaastral.com Bueno, vamos ahora sí a la clase... Eh, ...tenemos ese sol en casa 6... ...ya ayer te lo dije, hoy te lo repito... ...sol en casa 6 siempre significa lo mismo... Trabajador, investigador, solidario. Casa 6 en Tauro. Son estables, son pacientes, son perseverantes. Sol, sol en Tauro. Son reservados, son estables, son determinados, son gregarios, son rígidos y son obstinados. Si juntamos todo esto, agarramos de cada uno una palabrita clave. ¿Podemos decir, por ejemplo, que estamos ante una persona obstinada y perseverante que se dedique a labores solidarias? Sí, ¿por qué no? Podemos llegar a estar ante esa persona. Y ahora, por supuesto, vamos a ver qué es lo que pasa con, cuando el sol está en Tauro pero está en la casa contraria, por eso hablamos de eje 6, 12. En la casa contraria, en la casa 12. Y Tauro, y la casa 12 también está en Tauro. Entonces ahí, ya te lo conté ayer, solo en casa 12 siempre significa lo mismo. Sensible, insatisfecho, encerrado o, o cerrado. ¿sí? Casa 12 en Tauro aislamientos, rutinas, robos, solentauro, reservado, estable, determinado, gregario, rígido, obstinado. Eh, si tenemos esta configuración en la carta que estamos estudiando, es muy posible que estemos ante una persona reservada, con tendencia a encerrarse por miedo a que le roben. A que le roben las ideas, a que le roben lo que tiene. Es de estas personas que eh, viven una vida eh, austera para no demostrar lo que tienen por miedo a eso, al robo. Bueno, por ejemplo, podríamos llegar a estar ante ese caso. Pero ya después vamos a ir viendo cómo se combina eso y cómo llego a la conclusión de esas bueno gente, nos volvemos a encontrar mañana. Sí, claro que sí, por supuesto, como todos los días. Eh, chao, hasta mañana.